antiguamente a los bufones eh, se les perseguía se les atacaba porque decían que estaban aliados con el diablo donde pasaban ellos no había gallinas gracias a Dios que ha prosperado un poco la mente humana y aquí nos encontramos en el taller laboratorio laboral de Lil. Las pasiones, un viaje necesario. Preparando la tarde del miércoles. Pancho, buenas tardes. Un miembro del equipo docente. <risa> ¿Conversaciones entre las personas que van a experimentar el acto artístico en sus propias carnes, venas, huesos y pelos? Hasta luego. ¿Se puede? Sí. Y esto es donde se cambia medianamente el personal. Prueba de sonido... Fátima preparada para la acción. Calentando motores. Venga casting para los New. ¿Dónde dejaste tu castillo? Allá en la lantananza. En las lejanas tierras de Eire. En la lejana patata. En la lejana patata, tubérculo necesario para el irlandés errante. al caramelo esto del abuelo que me has dado tú gracias oye, ya está hoy Pablo no se ha hecho coleta concentrado salud, rasta Zari a ver 来说